Anuel y Yailin. Mire, es el estado de Anuel. Anuel, un artista mundial que el sonido no le hace falta, se ha enamorado de esta joven dominicana, Yailin. No, no, ya ellos están entregados en cuerpo y alma, puede ser como sea. Ya ellos están enredados. Y veo mujeres artistas Veo comunicadora, veo influencer, porque aquí han tomado mal lo que es la palabra influencer. Claro. Sí, sí, sí. Aquí la han tomado mal en este país. Hablando más de Yailin, comiéndose a Yailin, diciéndole de todo que tú no sabes cantar, que tú no sabes esto, que tú te tiraste, que fuiste tú que te... Sí. Usted debe sentirse orgulloso, apoyar a esta joven. Cuando viene a ver, ella se nutre ahora con esta relación. ¿Eh? más uh -huh. profesional y despega. y despega a nivel mundial y, veo, y usted que la criticó viene y, y, y me pasa a Mojan Francisco que después de lo critica aquí le, le aplaudo los ojones uh -huh. <risas> viene usted y viene alto de chabón a pagar una taquilla para Yailin o viene al estadio olímpico que viene Yailin a pagar una taquilla usted debe halagar lo suyo porque ellos son dos seres humanos, no importa que Anuel sea el mundial, pero esa fue la que se enamoró. Claro. De ella fue la que él se enamoró y eso le va a beneficiar a ella y a él. A él lo amoroso, porque no necesita sonido de ninguna ¿no? índole. Anuel no necesita venir a este país a buscar sonido, no, para porque nada, llena estadios igual que Marboni, igual que los demás raperos. Entonces esta muchacha ahora debe aprovechar esta relación como un puente para su vida. Darse a conocer, corregir lo que está mal, prepararse, porque yo sé que la va a preparar, porque es un tipo, los boricuas tienen eso, que es que ellos arman su equipo y todo el mundo progresa. Porque aquí hay ricos que tienen a Jorge de chofer, pero no quieren que Jorge, no le quieren solicitar un préstamo, <risa> que Jorge necesita de 100 mil. Lo quieren eh, con dos mil pesos los bolsillos No. Ya, mira, hay un tema nuevo Que viene Y ya se nota la diferencia Ella rapeando sí. Entonces debemos aplaudir eso Esta muchacha que salió de un barrio Que era bailarina, que la descubrió Capricornio Me parece Debemos aplaudir eso Ah, pues usted quiere que ella se quede queda aquí en, en esos barrios Haciendo de de, de, de tres días No, vamos a aplaudir esto esta muchacha que, que atrás de ella viene un DJ que va a viajar también, viene un corista que va a viajar también, viene un Seguridad que es del mismo barrio y bailarines. los bailarines se van entonces es un aporte claro es un aporte vamos a ver como, como yo leí en un post en Colombia cuando Carol G eh, eh, se descubrió que estaban junto con Anuel Colombia se volvió loco Pintaban a Carol G, las paredes, y uh -huh. pintaban a Noel las paredes, loco, y aquí eh, la desbaratan. Sí, más o menos. Es un país que lo tiene todo. Entonces debemos corregirnos, estas mujeres, esta, mujer, esta influencia de pacotilla y, y esta comunicadora que hay ahora, usted debe aplaudir esa relación, que eso está bien. Tiene ahora popularmente que preñarla también. <risa> tuve a gente eh, tirándose el lazo. ¡Claro! A nuecito, tirarlo ahí, una bicicleta, se pele todos los pies. Eso va, río, claro. Y eso barrio, ¡claro! ¡Mira da la muerte, papi! ¡Adiós! Ah, ¡Aplaudirle eso! Ay, ¡Claro! Porque es, que es superación, ¡claro! ¿Tú entiendes? No, de todo, la acaban Soy igual que Camila, que Camila eh, se consigue un pelotero. ¿Tú entiendes? <risa> ¿Tú entiendes? Ah, no, <risa> que, ah, que Camila, que por Telenor, que, que por eso sobró. Un ejemplo estoy diciendo. Ah, que no se sobró, que porque ella estaba ahí, porque ella se Importa un bledo, como dice la canción. Sí, que ella que... se lo consiguió y ya. Hay mucha que le piden que Yaylin Mayor en el radio. Mm -hmm. Ay. Así es. ¿Tú entiendes? O sea, usted, debe, usted debe alegrarse del bien del otro. No, que no me importa. que, yo, que Usted debe importarle porque es dominicana. Un tour mundial, la que le habla los conciertos. O sea, Jailín, a no ¿eh? mm -hmm. Hasta en Japón, que, que escuchan a Anuel. Que no es santo de mi devoción, porque me gustan pocas las canciones de él. Pero hay que dársele un, un tipo internacionalmente. ¿Sí? El tipo tiene equipo de, de, de, de, de béisbol, tiene equipo de basquetbol. Eh, es un empresario ya, el chamaquito. Entonces, debemos, como dominicanos, agradecer a esta muchachita que logró pescar eso. Y no se sabe si Arrochi también, que fue más pioleo ahí. <risa> <risa> Yo creo que igual fue el piolo. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. O honguito, no esos dos. Que hay que darle los créditos también de que am amarraran. Este muchacho, ¿se entiende? pues bueno, ya algo está cansado de ver, esta mujer envidiosa. Y ¿Eh? va no, a ser interesante cuando conozcamos realmente la, eh, la historia eh, al completa, ¿verdad? Sobre cómo fue. Yo mismo pensaba, que ya había, ya había, ya no se juntaron, interrumpa. Bien, Yo mismo pensaba que era un mercadeo de una sí, canción. Sí. Yo también al Pero no, algo así. ya va a serie, claro, ya uno, no. uno se sorprende. Porque, o sea, de todo... En la vida de lo que tú te podías imaginar. Tú no te podías imaginar eso. ¿Tú jamás Exactamente. Vida, porque nunca Por no, no, no, porque a Noel, Porque uno, cuando Carol G y Anuel se separaron, uno pensaba, bueno. Una modelo. El... Sí. Ya, la, la tú modelo. sabes. Pero eh, no sé qué pasó aquí, que ya el líder. <¿Cómo? ríe> Algo pasó ahí. Algo ah, le gustó ah, a la ah, dominicana. Alguna ¿no? agua. Alguna ay? alguna, agua pasó pa ahí. O, o le dio un agua especial ahí. A, bueno, Anuel. Uhor. Uno se sorprende. Porque uno se sorprende. Pero nada. Que sean felices y a la gente de aquí, pues ya vamos a. Ya, eso es así.